Vamos a ver rápidamente cómo se añaden sonidos a esta animación, aunque prefiero montarlos en OpenShot cuando se edita el vídeo también se puede hacer en Synfig. Hay páginas eh, en el web donde se pueden encontrar todo tipo de sonidos. Hay que mirar que eh, este sonido, por ejemplo, cuando cae el aviador pues va a gritar, pero dura poquito tiempo, son 73 frames, estos son 3 segundos apenas, luego va a haber una explosión. Entonces voy a buscar un grito en esta página de Sonidos Libres, hay más páginas, yo utilicé esta, hay que buscar algún sonido que me parezca interesante y encuentro este, por ejemplo. Este está bien, es divertido y dura 3 segundos, si cojo uno de 6 o uno de 10 pues no me va a valer. Lo monto, lo puedo incluso manipular en Audacity, también puedo grabar un sonido propio, grabarme yo contando la historia o tener varias personas que me graben los... Los, los, los diálogos por si quiero hacer un cuentito ya cuando hagamos animaciones más grandes pues ya habrá también diálogo y puedo trabajar con audacity audacity trabaja con tres tipos de audio mp3 wave y ogg y eh, sinfic lo mismo igual son perfectamente compatibles con lo que me vale bueno una vez visto esta este inicio esta primera parte me voy a mi trabajo de Audacity digo muy bien, oye quiero cargar un sonido, eso lo voy a hacer en las capas, eh, añado una nueva capa, busco otro tipo de capas y está aquí la que se llama sonidos, en sonidos entro y tengo sin eh, dentro de la carpeta que haya guardado los gritos o lo que sea, digo grito, esto se carga, aquí lo tengo y tengo que observar que el, ret el retardo está en el 0 frames Eso quiere decir que va a empezar justo cuando empieza eh, la animación en el en el punto cero. Hago, le doy aquí al play no. y va clavado. Muy bien, ahí le di otra vez bien. Eh, ahora tengo que cargar el otro sonido. En este caso será el sonido de la explosión. Me vengo otra vez, añado sonido y le digo, oye, quiero la explosión. Yo ya la tenía cargada y todo eso aquí lo tengo lo selecciono y veo que el retardo es cero. entonces se van a dar las dos a la vez van a empezar los dos en el cero. recordemos que empezaba en el eh, 73 en el frame 73 y esto lo recordamos genial si no nos venimos al, al momento analizamos en nuestra um, analizamos nuestro nuestro trabajo y comprobaremos que efectivamente es en el 73 cuando, más o menos en el 73, cuando se produce esa explosión, ese, cuando el avión se estrella. Así que eh, esto ahora sonará así. Me vengo al principio, estoy en el principio, le doy a play. Muy bien. Bueno, eh, así es como se trabaja, es muy sencillo introducir sonidos dentro de de Synfig, solo que eh, yo lo prefiero hacer con un editor de vídeo, pero aquí también se puede y puede quedar un trabajo pues ya final, mucho más interesante y divertido.